ahora sí Buenos días, buenas, eh, soy su amiga Giovanna, eh, me pueden decir yo, ¿va? ya, en eh, esta vez, ma, eh, dentro de la semana, de, del mes de aniversario de los 103 años del museo, de Historia Natural de San Marcos, pues continuamos con los talleres infantiles, así que esta vez nos toca desarrollar el taller de frijoles mágicos. A ver... Aquí vamos, ya. Bien, ¿me pueden ver? Bien, a ver, empecemos. A ver si de verdad los frijolitos, ¿qué tan mágicos son? no Vamos a ver. Tenemos acá nuestros frijolitos saltarines. Vamos a, justamente a poder ver eh, cuál es ese poder mágico que tienen las semillas. Porque el frijol es una semilla, ¿verdad? Bien, ok, me olvidé saludar. <risa> saludos a todos, saludos, saludos, saludos. Ya saludos a los que eh, a los niños o los papis que estén presentes conmigo. Bien. Como les decía, lo que vamos a hacer en este taller es poder ver la magia de la magia de los frijoles, ¿no? ¿Cuál es esa magia de los frijoles? Por ser una semilla, por ser una semilla muy especial. Bien, continuamos. A ver, les contaré un, un cuento que puede ser bien real. Por ejemplo, a ver, eh, había una vez un frejolito ya que estaba bien dormidito. Pero ese frejolito, que es una semilla, ¿no? Soñaba. ¿no? Bien, frijolito soñaba con el futuro, con viajar Ah, no se ve No se ve tu propieta en grande Ay Dios, ¿cómo es eso? Me dicen que no se ve A ver, ¿pueden ver? A ver chicos, un ratito voy a salir por acá Mmm no, ah. Buenos días, buenos días. Por, ah, ¿Pueden ver mi, mi, mi, la, la pantalla, por favor? Díganme. Allá. Ahí está bien, a ver. Sí se ve. Ah, gracias. Ah, okay Bien, sigamos. A ver Esto ya habíamos pasado, ¿no? Cerca de los frijolitos, a ver Vamos a ver la magia de los frijolitos ¿Por qué son tan mágicos? ¿Por qué eh, tienen es, es, esa importancia en, en, en nuestra vida, no? A ver tenemos nuestros frijolitos que justamente tienen esa, la propiedad de desarrollar y la propiedad de, de, de alimentarnos, porque es una semilla alimenticia. ¿no? ¿Sí? ¿La pantalla? Ajá, no está en presentación en diapositivas se ve todas tus diapositivas aún a ver mira bien Ajá, no se ve no se ve la presentación en diapositivas No me responde. Ya, lo que puedes hacer es a partir de tu archivo de PPT, puedes pasar las diapositivas y explicar lo que tenías, lo que tienes allí, pero ya no lo pongas en presentación de diapositivas. ¿Cómo lo.? Pon el escape. Lo que ¿Qué hago? A ver, perdón. Ve? Disculpen, por favor. Angelita. Ya, sí, solamente hazlo a partir de tu archivo de PPT. Ya no, ya no lo hagas en presentación de diapositivas. Mm, ya. Pero ahí, ¿lo estás viendo? Ya he puesto la presentación. A ver, si lo pongo acá, ¿lo visualizas? ¿Se puede ver? ver? No, no lo puedo ver. No ¿Qué? puedo ver tu diapositiva. toda la pantalla pantalla sola compartir, ¿no? Ay, lo Ahí. Ahí. Ahí está bien. Ahora sí. Dios, cuánto es un 14. Bueno, buenos días otra vez. Disculpen que estoy, no, no, no tengo mucha práctica. Bien. Entonces, continuando con, la, con nuestro tallercito, empezamos recordando que eh, los frijolitos mágicos. Eh, lo relacionamos de repente con un cuento, ¿no? Porque este cuento, este, de repente, eh, crecieron tan grandes que pudieron llegar hasta, el, hasta las nubes, ¿no? Bueno, tienen, sí, un poder, tienen un poder mágico, los frijoles, como toda semilla, porque toda semilla tiene ese poder de crecer, de, de, de desarrollarse, crecer y este alimentarnos, ¿eh? Es lo principal. Bien, bien. A ver, uh, había una vez, como estaba contando, un frijolito que estaba durmiendo, ¿no? Estaba soñando porque los frijolitos, mientras que están en, en, en crudo, son unos, son unos granos, son unas semillas que las vemos eh, de, eh, de repente en, en el mercado, que las utiliza el mamá para cocinar. Son unas semillas duras, ¿no es cierto? Entonces están en estado de... Eh, están durmiendo. Entonces, así que esta semillita que estaba durmiendo, esta semillita que estaba durmiendo soñó, soñaba, perdón, soñaba que de pronto, si es que tenía, este, tenía, perdón, disculpen, si es que tenía... Estoy en la segunda. Bien, pueden ver la a ver, volvemos a contarle la historia, el cuento. Bueno, un cuento bien real, eh. Ok, entonces la semillita que estaba viendo, esta semillita de frijol. Estaba durmiendo y soñaba con el futuro ¿Qué soñaba? Que estaba pues de repente en una piscina O de repente se cae este oh. Perdón, no, no pueden ver ¿Qué problema? A ver qué pasa. Solo se ve la primera parte. Por favor, disculpen. Si sí se ve, me dicen, a ver, perdón acá. O oh, si sí, cuarto, perdón. Si sí se ve. Apague su teléfono, profesor, así no se puede entender. Ok, disculpe. A ver. Empezamos de nuevo. A ver, ¿dónde nos quedamos en, cap en el capítulo de, el de los cuentos? Sí, sí, sí. Este, ve, tu, ve, ve nomás tu powerpoint tu ventana de edición y vas colocando diapositiva 1 diapositiva 2, diapositiva 3 con tu mago y ya vas trabajando ya no hagas no presentación de powerpoint y en tu ventana de edición de, de powerpoint vas diapositiva 1, diapositiva 2 con tu mago, vas seleccionando y vas lo voy a ir viéndolo ahí, ya ¿no va a salir en pantalla grande? no, no, no, no, no porque no, te, no sé por qué no te está saliendo Oh, es que tiene efectos espec, tenía efectos, efectos animados. Sí, eh, pasa? porque no está funcionando? Menos que de te dejen transmitir y intenta hacerlo otra vez, pero mejor así lo vas haciendo, como te digo. Mm, pero ya eh, lo retiro de acá de la pantalla de compartir, remover. No, no. Han no haciendo así como estás haciendo ahorita. Dispositivo uno, dispositivo dos, ha tomado está visionando. Ya no, ya no presenta ¿sí? Y vas a explicarlo. Pero, ese, no, o sea, no pongo amplio. No lo pongo toda la pantalla. Es como, como no se ve, a ver si sale, lo vas a poder mostrar. Pero si es que no sale, el público no va a poder verlo. Mm, ya, pero voy a volver a uh -huh. Share Screen. Ah. Como se en la aplicación, o si no, este es otro pantalla. Si no sale, ya, este cuarto está de positivo, de positivo. Mm, ya, acá está Ventana de aplicación ya no son, van a perder su magia si se demoran tanto. ¿Caso como estaba antes, mejor? ¿Sigo? Como, ¿No como estaba antes? Presenta tu, tu pantalla y solamente pones tu tu ventana de Powerpoint, no de dispositivos, si no te muy poquito. Mmm. ¿Así? Ahí está bien. Ayer, ayer así como hemos hecho Así tienes que hacerlo Ya Puedes ver Es Es eh... Pero no, no pongo acá esto amplíen la pantalla no de PowerPoint, no no, no, no, no puedo, no, no puedo como estaba haciendo ayer. Share screen y comparte tu pantalla y pon tu PPT. Mm. Ya está la pantalla ahí, entonces de frente me voy acá. ¿de acá? ¿Ahora? Pejolitos, a ver, vamos a repetir hasta que llegue. Ya está, ahora sí se ve. ¿Se puede ver? Salgo de string y me voy solo a mi presentación. No, no, no, no, no, no, no. También. Dale clic en uno, clic en dos, clic en diapositivo tres, clic en diapositivo cuatro. Y vas viendo todos los demás diapositivos. Ajá. Ah, ah. Ahí. ¿Se ve? ¿Se puede apreciar? Cada diapositiva tiene, está, tiene efectos animados, casi todas las imágenes. Por eso no te, no te va a poder salir, no sé por qué, no, no te sale ahora, que ayer sí te salió, pero el día no, no sé por qué. Bueno. Ya, ahora está con la diapositiva, cada uno. Ya, a ver. Eso sí se aprecia. de completo. Bien. Qué pena, tenía efectos especiales. A ver. Oh. Era así. Bien. A ver, la semillita, soñaba el futuro, que si tenía tres condiciones, agua, eh, temperatura y alimentos, nutrientes, podía ir desarrollando hacia un... ¿No? Y eh, llegando a ser un, un, eh, a germinar y volviéndose en un germinal. Ay, Dios, ¿qué pasó? Volvamos, no, mejor no hago nada. A ver, ay, no. Ya. Bien, sigamos con los benditos frijolitos mágicos. Que ya están perdiendo su magia. Dios, lo siento. Quería hacerlo bien animado. Bien, acá está la semillita. Ya está, ya está perdiendo su magia. Bueno, a ver, sigamos. Bien, lo que yo quería era contarles eh, el cuento de la semilla, como eh, cuando tiene las condiciones necesarias, eh, que es para, por ejemplo, que es la temperatura, que, es, eh, que le va a dar este calor. Uf, ¿cómo se hace? A ver, perdón, quiero volver acá y volver a mi hijo. No quiero que salgan los detalles. Uf ahí, bueno, acá están, entonces, una vez más, vamos, vamos, ok, la semillita, que les dije, que estaba, son las semillas, por lo general, ustedes las ven en granos duros, secos, bueno, están, están durmiendo, no están muertas, así que, esta semillita, como está durmiendo, eh, fue a, soñaba en el futuro, que si tenía, Agua, tenía temperatura y tenía nutrientes, puede, puede germinar, ¿no? Y se y desarrollar un apéndice, ¿no? Que vendría a ser la más adelante, esto se, esta, esta, se llama radículo, y más adelante este germinado va a ir desarrollando, creciendo, el cual se va a transformar en, en, la, en la futura raíz, ¿no? Y hacia ese extremo, eh, el tallo y posteriormente las primeras hojas iniciales, ¿no? Que vendrían a ser los cotiledones. Y en este estado se le denomina plántula. Luego, si sigue teniendo las mismas condiciones de nutrientes, de temperatura que el sol le proporciona eh, y de eh, humedad, hidratación, sigue desarrollando hasta llegar a ser una planta adulta. Como ven, lleva dejando los cotiledones por detrás y aparecen las hojas finales, ¿no? Eh, de una pro propiamente va a llegar a ser una planta adulta. Esta plantita adulta dice que si seguía tomando igual más este, eh, agua, nutrientes y calor del sol, no temperatura, iba a desarrollar unas flores, no que posteriormente estas flores cuando ya maduren se convertirían en fruto. El fruto el cual se le conoce como las vainas. Por ejemplo, acá tenemos a las alberguitas, ¿no? Que lo conocen muy bien. Bien. Pero tenemos... A ver. Entonces, para, para definir la idea de qué es una semilla, tenemos, entendemos que es un órgano reproductivo de la mayoría de plantas terrestres, porque hay otras que no tienen estas semillas. Mm, contiene, ¿no? Como por ejemplo, perdón, acá, miren Por ejemplo acá tenemos la semilla de las lentejas Miren sus vainitas Pero contienen solo un grano No tienen a varios como las alberjitas Acá vemos el garbanzo Pero acá vemos al girasol que también tiene semillas ¿No es cierto? Pero la semilla, esto de acá no es la flor Justamente cada pequeñito que se ve ahí A ver si lo aumento Cada puntito negro Que se ve estos fueron, ok, perdón, los de acá fueron flores y ahora ya son semillas, pero estos están todavía terminando de secar esas flores, ¿no? Terminando de forma. Entonces es otra forma de presentación de las semillas, no están en vaina. Y entonces, y estas de acá, por ejemplo, miren, estas de acá, ay, perdón. Estas de acá eh, también las conocen Acá estamos vemos el arroz con cáscara, sin cáscara Pero tiene otra presentación No es una vaina sino es una espiga Como acá, como el trigo ¿no? Que también está los granos, ¿no? granos duros Y otro tipo de semillas que tiene otra presentación O vienen otro tipo de fruto que son las mazorcas Lo que conocemos como choclos ¿no? Los granos. Bien, eh, un detalle las Estas semillas en el interior van a contener al embrión en, en un estado de latencia. Embrión embrión de repente lo relacionan con, con los embriones, eh, o que diga cuando la, la mamá está llevando un bebé en el vientre, está en un estado embrionario. Así que está, es un embrión que está desarrollándose y para el cual requiere pues, los nutrientes, ¿no? Para desarrollar y llegar a ser... A, a, a terminar y ser el, el, el nuevo individuo, la nueva personita en la familia Bien, que es muy esperada, por si acaso. Ya, entonces el embrión, qué vendría, qué, qué, ¿cómo se entiende el embrión? El embrión vendría a ser una plantita en miniatura Protegida por una especie de cáscara o cubierta, como ven acá, una capa protectora En algunos casos tienen varias capas, ¿no? Varias capas, ¿eh? Eh, o también se le conoce como testa o tegumento bien, evita esta, esta cáscara va a evitar que se seque para que no, y también va a evitar que le ataquen este, gérmenes ¿no? que pueden ser este, eh, eh, patógenos o les, va, les van a causar daño, pueden crecerle hongos, eh, se pueden perder las semillas entonces y también va a facilitarle la respiración, porque como les dije la semilla está dormida, no está muerta que esté seca es, es, es una propiedad especial para conservar sus nutrientes. Por ejemplo, aquí, esto es una semillita de lenteja que cuando ya ha tenido las condiciones de humedad, temperatura y nutrientes, va desarrollando, ¿no? Y va volviendo, va despertando y volviendo a, a la vida ya para ser parte del de ciclo de la vida de una planta. Bien, esto es lo primero que vamos a ver en la germinación, la radícula. Acá también ven y se puede ver este extremo que sería este, sería el embrión. Bien, ahora, ¿qué, sin, qué, quiere, qué significa latencia? Pues es una forma de, de adaptarse a un, ambiente, a, a, a un ambiente difícil, de repente mucho calor, mucha humedad, ¿no? Eh, puede ser en, en mucha humedad y, y de repente este, se pueden manguear, mucho calor se pueden secar si está muy expuesta por eso es que las semillas tienen que ser conservadas por ejemplo para poder sobrevivir en el tiempo y poderlas mantener en el tiempo sin que se maltraten y, y posteriormente sean el alimento que nos vamos a llevar a la boca porque las vamos a cocinar ¿no es cierto son semillas duras que las remojamos las hervimos las cocinamos guisamos y, y así las consumimos pero no es la única forma de consumirlo Así que, volvamos acá. ¿Sabían ustedes entonces que todas las, las, las semillas de este tipo de fruto, que es una vaina, no, como las habas, las vainitas, otros frijoles, y así las albergitas, se denomina, a, ese, a, esa, a esa semilla que tiene dentro se les denomina legumbres. Y todas estas son eh, es una característica especial de la familia de las leguminosas, o de, también leguminosas. Llamadas faváceas y tienen algo especial, miren, cuando vean, cuando vayan al, al mercado o vean algunas este, plantas, van a ver que tienen una forma, no es, no es la flor que ustedes conocen, ¿no? Con pétalos alrededor, ¿ven? Que tienen un tipo de forma y se denomina cada parte, tiene cada cada eh, parte de, este, de esta flor o de los pétalos que se fusionan, por ejemplo, tienen una denominación quilla, este de acá los casados ala, y este estandarte, estandarte como, como si fuera este una, una banderita, ¿no? Acá vemos ejemplos, por, de varias legumbres, ¿no? Ustedes conocen, ay, perdón, los frijoles, los frijoles de distinto tipo, ¿no? Tenemos frijoles blancos, frijoles moros, rojos, eh, lentejitas también, ¿no? Que estoy viendo que hay de varios colores, no sabía. Miren. Y acá está nuestro frijolito chino que va a ser el protagonista de nuestra exposición De nuestro tallercito que ustedes van a empezar a terminar. A, a Bien, eh, tenemos el payar y nuestras, ¿cómo se llama esto? Garbanzos Nuestros garbancitos que van a poder, este que también vienen en vaina, en vaina Pero recuerden que esos vienen uno, un solo granito así, uno solo en una vainita Mientras, miren acá, esta es la planta de frejolito chino, es una vaina bien larga y bien delgadita. Y mientras estos son una sola, ¿no? Una sola semillita. Ahora, todo esto son plantas pequeñas que se le conoce como herbáceas, ¿no? Bien, a ver, acá. Bien, ¿por qué son importantes entonces las semillas? Eh, porque van a dar origen a una nueva planta. Ustedes vieron al comienzo que les estaba contando el cuento que nunca, jamás, casi no lo termino. Ese cuento es, no es, es realidad porque es parte del ciclo de la vida de una planta. Entonces, por eso son importantes las semillas de cualquier tipo. En este caso, claro, son mucho más importantes todavía porque son plantas, eh, semillas que significan alimentación, que son un alimento. ¿Por qué? Porque son una fuente de reservas nutritivas que se almacenan y se conservan. Son conservadas por lo que, en lo que llamamos cáscara, pero el término, el nombre correcto es testa. Bien, este alimento es básico para animales, incluyéndonos nosotros, ¿no es cierto? Bien, eh, casi siempre todas las semillas las consumimos pues de manera eh, no cruda, porque son muy duras, así que tenemos que someterlas a cocción ¿no? y comerlas en un guiso. Las remojamos, las servimos y las preparamos en un guiso Unos frijolitos con su huevito encima o un pescadito, que diga pescadito, o de repente este, mmm, payares, ¿no? ¡Oh, qué rico! Bien, entonces acá vemos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de especial? Pues tienen proteínas, aceites, almidones, ya, proteínas. ¿Quién es, por ejemplo? La quinoa, ¿no? Pues le dicen, para que seas fuerte come hay que comer quinoa. ¿Por qué? Porque van a proporcionar, nos van a da, eh, ayudar en la formación y reparación del de tejido de, nos, de nuestro cuerpo. Los mm, aceites grasos, aceites, perdón, o grasas, que son contenidas de repente en otras semillas especiales, como por ejemplo la linaza, también la chía, eh, previenen enfermedades del corazón, ¿no? Y... Ya, ahí está. ¿Está ahí? ¿Se escucha? Yo sí me veo. Eh, ¿Se va a ver siempre mi rostro y no en la pantalla? Ya. Yeah. Sigo, entonces, ¿se ve la, la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva? se ve la diapositiva triste ya ahora ya ahora sí se ve qué es lo que tengo que hacer otra vez de con ya no me acuerdo nada ya, pero ya está perdiendo el control. Ahí está, mira. A ver, ¿ahí se ve? Aló, ¿se ve? Sí se ve, acá me dicen que sí se ve. Ay, qué jolito. No, están perdiendo la magia. ¿Me escuchan? ¿Sí se ve? ¿Y me escuchan? ¿Sí? Ya. Entonces, sí. Seguiré. Ah, bien. Entonces, a ver. Nuestros frijolitos. ¿Me han escuchado la primera parte? Los, lo anterior, por favor. Sí, ya. Bueno, no puedo hacer más. A ver, esto es... Ok, ya. Bien, entonces avanzaremos de esta manera. Yo había preparado, la verdad, con bastantes efectos especiales para que sea muy didáctico y sea divertido, pero bueno. Mm. Le explicaremos a la antigua. Ay, ¿y esto qué pasó? No me obedece. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? No puedo moverlo. Oh, a ver, estoy acá, ¿no? Nada. Un ratito, por favor. Allá, ahí. Pero no sé. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. A ver. Uh -huh. Bien. Acá lo haremos. A ver. Ay, gracias, gracias, gracias. Ay. Me había preparado tan bonito con efectos especiales para que se muevan por ahí los frijolitos, salgan. Oh, bueno. Ahí vamos, sigamos con los frijolitos. Bien. Entonces, bien, quedamos en que germinados vendrían a ser las plantas en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo. Como pueden ver acá, por ejemplo, cuando las semillitas este, son, son hidratadas, absorben agua, miren, empiezan a hincharse rompen la cubierta o el tegumento o la testa y empiezan a desarrollar la radícula, ¿ven? Bien, y como este caso, a ver, acá como vemos, creo que no voy a poder verlo, no me voy para acá, no importa, no sé si me... Bien, acá está, vamos viendo, por ejemplo, tenemos justo nuestro protagonista del, del taller, nuestros frijolitos chinos y nuestras lentejitas, ¿ven? Al comienzo apenas se, se hinchan, ¿eh? Solo se hinchan a un día... A, Ah, me olvidé. Eh, en este caso, estas dos estas, semillas estas en especial, eh, tienen que someterse a un proceso de hidratación o, de re, o remojarlas, que sería, ¿no? Eh, y en ese periodo es de 12 horas. Y al cabo de dos horas recién van a poder visualizar, ¿no? Esta presencia. Y a medida que va pasando los, los días y, y se va hidratando, va desarrollando hasta llegar, a, como en este caso... He germinado, tanto de lenteja como de frijolito china Miren, esta es una semilla cruda, o que diga seca, sin germinar, sin exponerse a hidratación Lenteja y frijolito y aquí cuando ya, por lo menos aquí para que lleguen a ese tamaño Tienen uno o dos días, no dos, hasta dos a tres días, perdón Porque el primer día apenas están así Después del remojo, tienen, recién están manifestándose la, la radícula Aquí incluso ya está levantándose, está separándose, ¿no? Bien, a ver, entonces, a ver, uy, me pasé, y entonces, ¿cómo es que se germina? ¿Cómo, cómo vamos a germinar? ¿Qué necesita? Necesita, como les dije una vez más, humedad, eh, que, que es la absorción de agua, ¿no? Eh, temperatura, no directo, por eso he puesto con mi nubecita acá, pues no debe ser directo, debe ser este, en forma indirecta, ¿ya? Cosa que este, le caiga la luz, ¿no? Reciba la luz, pero... De de forma indirecta, los contrario, se secan, se estresan y las pobres vuelven a, o sea, no es una forma como que se murieran, las están maltratando, entonces requiere que si la van a exponer a la luz, tiene que ser luz de una ventana, cerca de una ventana, una puerta, pero no directamente, no las vayan a sacar al sol, por favor, no se van a solear, no se van a broncear. Bien, y también necesitan una especie de este, unos gases especiales que son con lo que nosotros vivimos, ¿no? En este caso necesitan oxígeno. Pero ellas en especial, como plantas que son, también necesitan el, el, el CO2, ¿no? Sí, no me acuerdo su nombre. Bien, o sea, que estén las semillas ventiladas, ¿no? Que, que, que estén expuestas a ventilación para que puedan oxigenarse y también este, respirar. Entonces, ¿en qué consiste nuestro proceso que vamos a hacer? Consiste en remojar, ¿no? Remojar, es, realmente sería hidratar, sino que como es más familiar para nosotros remojar las semillas. Para que absorban agua y puedan entrar en, en actividad, ¿no? Miren acá, están sumergidas 12 horas. No se olviden, 12 horas. Frijolitos chinos y lentejas son 12 horas. Bien. Miren, y... Miren este caso de acá, por ejemplo, el frijolito chino crudo, remojado. Crudo, la lenteja, remojada. Miren cómo se hincha. Todavía la ridícula que les mencioné anteriormente, todavía no se, no se, no se desarrolla tanto, ¿no? Pero sí se ha hinchado, miren, ha adquirido mayor tamaño. Claro, la más fa la más rápida son las más más rápidas son los frijolitos chinos. Acá, miren, el caso del trigo, está más mucho más grande, ¿no? A ver si puedo mantener el tamaño. Ya. ya. Ahí, para que puedan ver, ¿Ves? Está mucho, de mucho mayor, porque han absorbido agua. Eh, y aquí, como ven, miren, miren el tamaño que ganaste los garbanzos. ¿Bien? Luego de esa primera etapa que es el remojo, viene la parte de germinación, ¿no? En, en, como en este caso, ya, este es en, por lo menos dos a tres días, los germinados, tanto trigo, maíz Acá está nuestro frijolito chino Que miren, acá por lo menos tienes cuatro, tres o cuatro días Acá nuestra lentejita miren Entonces Germinaron Esta parte de acá, que está esta fotito de acá Es porque, para que vean cómo las pongo A ver, vamos a aumentar Tienen que estar expuestas Como ven, en una bandejita, inclinadas Y expuestas a la luz Indirectamente, está bien, no la tengo en el patio Soleando Bien, reciben luz, pero indirectamente. Y aquí, por último, llegan, tenemos lo que sería la cosecha, ¿no? Han llegado a crecer nuestros nuestras, este, germinados y, las y ya las podemos consumir en ensaladas, en guisos, en sopas. Bien, entonces, en resumen... Ay, ay, ay, ay, ay, por Dios, por Dios, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Ya, ahí está el efecto especial. ¿Mm? Ya, entonces necesitan humedad, agua, temperatura, calor, gases, necesitan oxígeno y el CO2. Bien, ¿y, cómo, y qué fases tienen? Hidratar o remojar, luego germinan, y son propiamente germinan y crecimiento. ¿no? Desarrollan mucho mayor tamaño, ¿no? Bien, entonces acá tenemos unos resultados, por ejemplo, miren la secuencia de... Ay, me duele el brazo, perdón. Ay, acá más abajo. Ay, uy, se cayó. Un ratito. Se cayó. Un ratito, un ratito. Ay, Perdón. Accidentes, accidentes. Ay, ya. es que me duele el hombro. Ya. Entonces acá vemos, miren, semillas, eh, un día... Mm, dos días Tres días, cuatro días Acá, miren Tengo otro protagonista Que es diferente a estas leguminosas Que son eh, el girasol, miren Terminan También Un día Dos, tres, cuatro y cinco días ¿no? Y acá vemos el, el final A ver, más grandísimo Acá está Miren, acá están viendo que están todas apiñadas, todas aplastaditas. Para que no ocurra eso, te, recuerden que tenemos que hacerlos, este, tenemos que eh, hacerlos más, este, pocas semillas, no tantas. No, no, no, no, no, me, no rellenar mucho, depende del frasco. Si es un frasco más grande puede ser, pero si es ese tamaño, eh, no. Viendo el frasco, ¿no? Entonces, sigamos. Y aquí más resultados, por ejemplo, ven, acá estamos. Ay, derecho. A ver, voy a poner. Miren, ¿ves? acá trigo, garbanzo, eh, esto es lentejitas, mis girasoles, um, este creo que es arroz y acá es frijolito chino. ¿Ven? Y miren cómo lo pongo: lo dispongo en una fuente en plan inclinado para que termine de escurrirse y es, reciban la luz solar en manera indirecta. Está, en este caso, están en la mesa de mi cocina. Bien. ¿Y, ¿Y qué hacemos con ellas? Pues una vez que ya están germinadas, las podemos incluir en nuestros sándwiches, las podemos in incluir en nuestras sopas o en nuestros guisos. ¿Y por qué la importancia de consumirlas? Pues no se olviden que ellas tienen nutrientes. Cuando se están secas las semillas, tienen nutrientes para alimentar a la propia, al propio semilla, a su, sem a su embrión, que más adelante va a dar una planta, ¿no? desarrollar en una planta. Pero cuando las germinamos, cuando las hidratamos y llegan a germinar ese tamaño, toda esa concentración de alimentos empieza a, a crecer, a aumentar. Entonces, las pueden consumir cocinadas o las pueden consumir de esta manera crudas, pero una vez que han germinado, ¿no? Para poder aprovechar todas sus propiedades y estar bien nutridos, bien alimentados, cuando puede eh, Podemos resfriarnos, puede tocarnos alguna enfermedad Vamos a estar más fuertes porque vamos a estar bien nutridos, bien alimentados ¿Bien? Entonces, por fin ¡Ay Dios! A ver si lo puedo hacer rapidito Pasamos al caminar Vamos a caminar Bien, a ver A ver, empecemos acá ¿No ¿Ya tienen sus frascos? Ahora no puedo leerlos, chicos Ahora Voy a ponerlos chiquitito para poder leer lo que están escribiendo Perdón, chicos a ver, a ver, ahí lo voy a poner, ya. A ver. Frasco, frasco, a ver, a ver, ahí está, frasco de boca ancha, su fuente. Miren, este es más angostito, así que yo voy a elegir el de boca más ancha. Nuestra gasita. pabilo, nuestras semillas, ¿no? Frijolito chino y lentejitas, ¿bien? Miren, por si acaso, estos, estos materiales de aquí son reciclados. Por ejemplo, acá viene un instantáneo, acá viene de repente un dulce, una mermelada, bien lavaditos, nos sirven. ¿eh? Y esta fuente también viene a algún producto del mercado y también nos va a servir. Ven. Ya tienen a ver, Alice, estoy haciendo tiempo, ¿eh? ya bastante tiempo he hecho con los frijolitos, mágico. Saltarines. Ya tienen, a ver, avísenme, todos tienen sus frascos listos para empezar la parte práctica del laboratorio, bueno, del taller. Vamos, a ver. ¿Alguien? ¿Señales? ¿Ya tienen su frasco? ¿Chicos? ¿La escuchan? ¿Me oyen? Ah, ya. ¿Qué pasó? Ah, hay que tener cuidado. Eso se malhueve, uno, cuando están muy ajustadas, cuando están muy apiñadas, como vieron este de acá. Por ejemplo, esta se puede malhueve, si no estoy revisando. Aquí, por ejemplo, estoy con todo y cáscara. debí sacar la, la, la, la, el embrión la semillita que está interna, en este caso de acá, esto se puede pudrir, ¿no? si, si, la, si no la tienes ventilada si no la está no se olviden que hay que después hacerle lavados no solo es que las dejen germinar y, y, y la abandonan, ¿eh? tienen que estar lavando se hace dos lavados, se recomienda en la mañana y en la, en la en la noche oh, a ver, ¿quién tiene? vamos a plantar, sí, sí, sí, Diana sí, Esther, sí, sí, sí ya estamos, Karen, Esther Gabrielita, o... Oh, pero no importa. Vas a ver. Vamos a ir besito Y lo, vas, a, vas a poder este, repetir esto. Bien. Frasco de viro. Ya. Ya tiene su frasco de viro. Vamos a ver. Sigamos. Ahí está. Lo que primero les voy a enseñar es ah, que hay que preparar los frascos. Porque eh, no van a ser tapados así con la semilla. Van a tener que tener una tapa especial. Por eso que les pedí gasa. A ver, a ver. Vamos a ver acá. ¿Pueden ver mi mesita? ¿Pueden ver mi mesa con mi frasco? Ay, ahí está, ahí está, me voy a ver yo. ¡Aquí estoy. Ahí acá estoy. Ya. Bien, acá tenemos nuestro frasco, nuestros materiales, nuestra gasa, tijerita, pabilo, cucharita, nuestra fuente. ¿No? A ver, voy a dejar este teléfono. No, ocupa espacio ya. Y nuestras semillitas, acá están ¿Pueden ver? A ver, a ver Ya Bien, entonces empezamos, vamos a Nuestro frasco, bien, tengo dos eh, Ya está nuestro frasco, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar la gasa, bueno, ya las tengo cortadas Las estoy utilizando todas que ya no me queda mucho <risa> Bien, entonces la gasa lo que vamos a hacer es medir ¿No? Para poder, porque esa va a ser la cubierta, va a ser, digamos, su ventanita del frasco para que pueda la, las semillitas puedan respirar, sin que entren moscos, sin que entre polvo. Ah, no se olviden, antes de trabajar con los germinados, miren que no están, no es, no es un, eh, son alimentos que van a trabajar, porque una vez que germinen, las van a consumir, las van a poder consumir, entonces tienen que lavarse las manos, todos los materiales deben estar limpios, ¿Ya? Ok, entonces la gasa la vamos a cortar, puede ser si es grande, vamos midiendo la parte que necesitamos, de repente ahí este demoran, no pueden cortar, a mí me, me ha sido difícil, este a veces corta porque no tiene mucho filo la tijera, entonces yo qué he hecho, más o menos he calculado, pero qué hice, aproveché, miren, esta gasa blanca, aproveché de que tiene cuadraditos, ¿ves?, 3, 4, 5, 6, 7 y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aprovecho eso y ya lo corto así. Entonces ya para otro frasco del mismo tamaño voy a cortar de 7 en 7, de 7 por 5, en fin. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está cortada nuestra vasita, ponemos acá, vamos a cubrir. Pero, ¿qué nos falta? Tenemos que ajustar, sellar esa vasita para que no se salga, ¿no? Entonces, vamos a usar nuestro pabilo. Nuestro pabilo, para saber qué tamaño necesitamos, vamos a calcular acá. Amarramos en la parte del cuello del, del frasco y le dejamos como unos 5 centímetros para hacer las orejitas del nudo del lazo. Y pueden hacer una orejita, dos orejitas, como ustedes quieran, ¿ya? O más uno solo para que no se confundan. ¿ya? Entonces, ya está este, este seguro, nuestra, nuestro pabilo, que va a ser como una especie de liga. Miren, se puede retirar fácilmente. Cosa que cuando ponga, ya está. Con, con ten, uy, una semillita. Uy, una semillita ahí se quedó alguna ya este, ponen la, la casita y ya tienen el seguro miren, ¿cómo, ¿cuál es el truco? porque acá se te y ¿no? entonces, miren, el truco es este agarran acá un extremo al otro extremo el otro dedo o sea, un pulgar, el índice y el nudo justamente se ayudan acá sujetan con el pulgar y luego el otro extremo ahí con el otro dedo entonces fácilmente corren para acá para este lado, para el otro lado como no? Y baja como si fuera una liguita. ¿Ven? Y ya está. ¿No? Ya está listo. Ok. Entonces ya pasamos la parte de preparación de nuestros frascos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Primera etapa. Para germinar hay que remojar. Entonces, vamos a remojar. A ver. Ajá. Colocamos nuestra semilla, Como le digo, tienen que... Eh, no poner demasiado... porque eh, cuando germinen van a crecer los lo, lo germinaditos, las, las plantulitas, se van a, este, eh, a piñar y, y se pueden pudrir si están muy juntas. ¿no? Entonces, miren, máximo una cucharita. Máximo una cucharita mejor para que puedan ver el desarrollo. Y así, en el otro frasco, igual. Ahí está, una cucharita para cada uno. Bien, lo tenemos. Y vamos a colocar esto. Tanto para una. Y sí, ay, perdón. <ríe> Me falta que era hidratar, ¿no es cierto? Hidratar, a ver, tenemos acá nuestra jarrita de agua Vamos a hidratar Ya, la dejamos así hidratando hasta el día eh, Son 12 horas, es como decir el día siguiente Si hoy día la dejan remojando por ejemplo a las 8 de la noche Si se levantan tempranito a las 8 de la mañana ya lo destapan y pueden escurrir todo el agua, pero si no, pues de 9 de la noche, dejan a las 9 de la noche, ¿no? Así, miren, remojando. La, ¿Cómo era el truco? Agarrar acá con los dedos, el dedo pulgar acá sujeta, el otro, con la otra mano nos ayudamos y ya está. Así lo vamos a dejar por tiempo de 12 horas. ¿Ya? Igual va a suceder con los lentejos. Bien. Um, ahorita no lo voy a hacer, tengo mis otras lentejas y tengo que consumirlas todavía, pero bueno, es lo mismo que vamos a hacer. Ya, miren, estoy usando mi, mi, mi agua, eh, no es directamente del caño, no he ido al caño y he abierto el caño, no. He eh, eh, guardado el agua, o sea, he recibido del caño en un recipiente, la he eh, guardado de un día para otro para que el agua esté más tranquila, o sea, tenga menos concentración de, de cloro que podría afectar la germinación, ¿no? Entonces, eso puede ser un, un dato adicional, si desean. Pero no la pongan directo al caño, o sea, no le echen el caño con toda fuerza, ¿no? Porque una vez que estén germinando, no pueden hacer, ese, eh, tratarlas así a las semillitas que están recién despertando. Ahorita siguen dormiditas. Bien, una vez que habíamos hecho esto, a ver, vamos a, al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ya. Esto se van a quedar así. En un sitio, puede ser en algo un poco oscuro, o puede ser, como les digo, igual, yo lo he tenido en la mesa de mi cocina, la ventana está un poco lejos, pero sí le cae luz, y comenzó a germinar, ¿no? Pero, este, podrían, ya, digamos, esto ya pasó 12, 12, 12 horas, no tengo ninguna de un día, pero, ¿qué se hace? Al día siguiente, cuando ya. Vean que ha germinado, está, se, se ve que se rompe la, la testa, empieza a, a emerger o a presentarse la radícula. Entonces lo que van a hacer es retirar el agua. Miren, para retirar el agua no hay problema. Así se y por eso es bueno tenerlo sellado la gasa. Miren, ¿ves cómo se puede escurrir el agua? Escurren el agua y, y así lo dejan. Miren, en su fuentecita, ¿ven? Todo es inútil en su fuentecita. ¿Eh? Ahora, miren, por ejemplo, que tengo un caso de, de mis terminados. Ya estos son de más días. Por ejemplo, que tengo mi fregolito chino. ¿Qué hago? Para hacer el, eh, los lavados, por ejemplo, abro ligeramente ¿no? el borde. Igual con mi, con mi jarrita de agua que he reposado, que es del día anterior, que ha estado tapadito porque tiene que estar limpio. Le agrego el agua. Agito ligeramente, sabe que están despertando las semillitas. Bueno, en este caso ya están más grandecitas, ¿no? Ya están más grandecitas. Tengo que cuidar de que no se vayan a quebrar si las sacudo con fuerza, ¿no? Entonces, vamos, igual, sellamos. Y, miren, después de haber agitado... Mire, tengo un recipiente donde eliminar, porque si voy al caño, de repente la mamá está ahí ocupada... Eh, de repente se le caen las y eh, de repente no tapaste bien si te cae lo mejor utilicen un recipiente para de, eh, escurrir el agua ¿Ven? acá están mis semillas y las escurro y así es fácil de manejar pues se y las coloco de nuevo en la fuente donde están las demás y las pongo como les dije hacia la luz indirectamente por ejemplo acá pueden ver acá estoy en mi ventana como ven, hay algo de luz, ¿cierto? Está mi ventana ahí. Y así podrían estar. ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, miren acá. Tengo un germinado. Este posiblemente son este de tres días. Este es de cuatro a cinco. Y este es de seis a siete días. ¿Ven? Están más grandecitos. Estos ya están para mi ensalada. Bien, ¿Mm? Estos son frijolitos chinos. Y acá tengo a, a mis... A ver. Acá tengo a... Ah, Miren, resultados, ¿eh? Acá tengo mis lentejitas, miren. ¿No? Ahí están las lentejitas, como están en la foto, acá ya están un poco más, están de cuatro o cuatro, cinco días. Y estas están de eh, ya de seis días. Se me están pasando, se me están pasando. Por eso es que no quiero eh, sembrar otra vez o germinar, perdón, empezar a germinar porque tengo que consumirlos. estos en cuatro días, cuatro o cinco días ya puedes eh, eh, consumirlas y poner, eh, en tus sándwiches en tus ensaladas en tu bien a ver ahora vamos a este sí, se ha mojado Ahí. ahora vamos a pasar a trabajar con nuestro a ver, todos tienen su, su hojita de el cuento de los germinados a ver, a ver, perdón, disculpen, vicino. Cámbalo. Sí lo como. Ah, ¿no has visto mi foto? Mira, mira, son riquísimos, le da un sabor. Mira, he preparado mi pan con palta. Mira, mira, mira, para que veas. ¿Dónde está? Acá mi pan con palta. Mi pan integral con palta, ¿viste? Acá. Mira, le he puesto. En vez de... Ay, mira, Oh. Pantalla completa ah. oh. Ahora sí eh, no. Perdón, perdón, un ratito me equivoqué Me equivoqué ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya me perdí Ratito, ratito Ajá, ¿me Esto creo que lo voy a cerrar ¿No? Mejor lo cierro, pero me pueden ver la hojita, pueden ver la hoja. Bien. A ver. ¿Pueden ver? Prensisa, es que me preocupa que está algo mojado. Ya. Ah, a ves, está. Con paltita, mira, con palta, cebollita, tomate y encima sus germinados. No se ve la hoja. Nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Edith dime por favor ¿Ya ves? Anita No, ahí, lo empujo más, me acá, más acá Ahí Si ¿Sí lo ves, no Leo, ¿no lo ves? No Pilar, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Pero si sí lo estoy poniendo acá bueno, Esperen, voy a deshacerme de esto Ya, ahí está Ay, ya. ya, ya, ya, ya A ver Uh, por acá, por acá, por acá, por acá No, por allá, por allá, por allá Ahí Semillita, sal, semillita A ver, bien A ver, aquí tenemos otro cuento ¿Quién me dice que no? Si se ve ya, Anita, sí A ver, Leo Leo, ¿ya lo ves? Leo Allá, muy bien A ver, Leo, ¿tienes tus colores, Leo a ver, tienen sus colores. Vamos a colorear. ¿no? Primero acá, vamos a repasar. A ver qué tenemos. Frijolito durmiendo. Un frejolito que está durmiendo. A ver, el frijolito que está durmiendo. Digamos que es un frijolito chino. ¿Han visto el color de un frijolito chino? Miren, yo le he visto un verde oscurito. ¿no? Un frejolito chino está durmiendo. Está soñando cuando era una semilla fresca, ¿no? Cuando estaba en una vaina, era una semilla fresca. Pasó el tiempo y la dejaron secar, la, dejaron, la guardaron, la conservaron y se volvió una semilla dura, ¿no? Y ahí está soñando cuando era más pequeñito, cuando estaba en la vainita, en el, en el fruto y en la planta. Bien, resulta pues que estaba soñando, soñando hasta que de, de, entre sus sueños, de pronto se dice, se, este, se cayó a una piscina. ¿Pero cómo? Bueno, es un sueño, un sueño pasa lo que tú quieras. ¿No? Pues ejemplo, estamos, que vemos acá que está en la piscina. Y de pronto no era el único, estaba acompañada, mire. Está buceando, ¿no? Están a ver, buceando varios, ¿eh? Vamos pintando, a ver. ¿Ustedes? ¿Alguien está pintando? Chicos, a ver. Oh, no tuviste la hojita para imprimir. Bien. No te preocupes, después vas a poderlo hacer. ¿no? Ve mirando para que puedas armar tu, tu cuento de germinados. A ver el bendito cuento. Ahí está. Está dentro de qué? De un frasco, ¿no? En este caso, bueno, es una piscina. Para ellos es una piscina. Una pequeña, una piscina. Están flotando, están hidratándose, absorbiendo agua para entrar en actividad, para despertar. ¿Ves? Están bien despiertos, mira. Una vez que están en el agua, han abierto sus ojitos. Están bien despiertos, ¿no? Miren, tiene sus, sus aletas para bucear. ¿no? ¿Ves? Están nadando. A ver quién llega primero al borde. Bien. Y después resulta que... Oh, oh. Cuando el frasco se volteó. O de repente lo sacaron. No, se acabó el agua. <ríe> lo sacaron de ahí. De pronto se dio con la sorpresa. ¡Uf! Ahora sí. Ahora sí está despertando de verdad. ¿No? Miren. Está despertando. Está todavía con un poco de agua sacudiéndose. ¿No? Y está despertando nuestro frijolito. A ver. Esta es la parte de la cascarita. Todavía tiene un poco... Está recién abriéndose la cascarita. Está rompiéndose. ¿Qué es la cascara? La cáscara que vendría a ser la testa o tegumento, ¿no? Y es está. Y vemos, eh, podemos ver en el interior. Ah, perdón, acá. No, tiene otra coloración. Se ve que está, estos venían los cotiledones. Y aquí está especial de acá, la radícula. Miren, está recién, todavía no se separa. Recién está empezando a querer despegarse y va salir. ¿Ven? ¿eh? La radícula. Y luego cuando ya está bien despierto... ¡Oh! ¡Miren qué pasa! ¿Qué está viendo? ¡Oh! Miró al costado. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? A ver. Es la radícula. Miren. Está más grande, más fuerte. Esta radícula es la que más adelante se va a convertir en, en una raíz. Hacia abajo en una raíz. Hacia arriba en tallo, hojas. Planta adulta, ¿no? Acá seguimos, me ve la cubierta. La cascarita, no se sé, ve, cada vez ya tiene, la cascarita se está rompiendo mucho más todavía. Mira. Aquí recién estaba empezando, esto, esto es después de las 12 horas, según, ¿no? Que está empezando, que ya despertó, ya despertó y está empezando a despegar, a manifestarse la radícula Pero aquí ya está. Ya pasaron las 12 horas acá ¿Mm? A ver, sigamos Ay, este que color era Ay, no será para... ya No importa Bien, bien es otra coloración Del... del va germinando Y de pronto vamos viendo Que esta plantita A ver, este es el cotidiano ¿no? Vamos a ver mm, A ver, qué verde, qué verde, ya Acá vemos la plántula, miren, bueno, esta parte todavía está un poco amarilla, pero ya a medida que, a medida que va recibiendo, ¿qué? No solo humedad, agua, va recibiendo el calor del, de los rayos de luz, ¿no? De, de sol, y va haciendo su fotosíntesis, este pequeñita esta pequeñita hoja, que vendría a ser, ¿quién? Los cotiledones. Y apareciendo pequeñas, las puntitas de una pequeña, pequeñas hojitas. Que van a ser las futuras hojitas de una planta adulta. ¿Ven? Y si seguimos dándole, ¿qué? Humedad, temperatura, nutrientes. Que es lo que necesita la plantita. ¿Que lo está sacando de dónde? Del cotiledón. Vamos a ver, a ver, a ver si vamos acá. Mm, a ver, amarillos para los rayitos. Sol, oh, bueno. ya me perdí? Verdecito para las hojitas, porque se notan. Tienen un color más fuerte, más, no, un verde intenso. Eh, parte de lo que queda de la raíz esa parte de acá. Es un color todavía medio claro, medio amarillento. Y a partir de acá sí ya voy a ponernos un verde más. Más intenso porque es lo que queda del, de, del germinado. Y así llega a ser un germinado. Este vendría a ser el cuento de los germinados. Ahora, que, ¿con qué terminamos el cuentito? ¿Qué vamos a hacer? a ah, Cortarlos. ¿Por qué? Porque vamos a armar nuestro cuento. ¿Quién? ¿Quién me está siguiendo? Uy, ¿te sale rojo? ¿Por qué? A ver... Bueno, por fin, por fin terminé un cuento. Empecé con un cuento que no nunca avanzaba, pero aquí ya terminé. Estoy terminando mi cuento. Ay, qué lindo. A ver. Seguimos cortando. Ah. A ver. A ver. Sigamos Ya termina, ya termina, ya Acá estamos Ya Terminé A ver, ¿quién terminó? ¿Quién terminó? Oh, gracias ¿Por qué te sale rojo? ¿Qué te sale rojo? A ver ¿Quién? ¿Por qué te sale rojo, Karen? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué es lo que sale rojo? A ver, ¿cuál es el orden? Esta es la antama, una plantula ¿Ya? Más grande. Un germinado. Eh, se presenta la radícula. Se hace visible. Recién está despertando. Acá es el, sufre el remojo. Hidratación, ¿no? Para saber líquido. Agua. Y acá tengo... Mi narrador de cuento. A ver, acá está mi narrador de cuento Chitititín. Miren... Miren mis ganchitos. Es que yo me voy a unos ganchos grandes. Bien foforescentes, pero eran tan grandes que se... <risa> se caían los ganchos. Se caían, así que mejor escogí estos ganchitos. ¿Ven? Qué lindos. Pero pueden ser con clips, ¿ah? ¿eh? No necesariamente se los consiguen bien. esto me, me regalaron. Ahora veo que se ven muy bonitos. Miren, ¿Qué está? Es mi cuerdita narradora de cuentos. ¿Qué cuerdita? El pabilo que tenía, ¿no? Utilizaba el mismo pabilo. Todo sirve. Recuerden, todo sirve mientras que lo utilicen limpio y lo conserven bien. Por ejemplo, los frascos, ¿no? La fuente menos la gasa. La gasa sí tiene que ser limpia. Nueva. Ven, acá tiene un clip para que no... Ok. Bien. A ver, nuestro narrador de cuentos. Oh, va a tener que levantar la cámara. A ver, Ya. tanto manejitos. tan, tan, tan, tan, ese ¡Uy! a ver ese ver a ver a ver a ver ahí está Ay, mamá, ¿Cómo va? se ve? ve? Mira. Ta, ta, ta, ta. A ver, mejor empiezo así. Que la cámara se, la mejor, ¿le ves? <risa> ya. Ajá, ah, ¿dónde está? No, ahí ahí. Ahí, pero. Ya. Frescolito que estaba durmiendo, soñaba cuando era una semilla fresca, que estaba en una vainita junto con sus hermanitos, pero en sus sueños soñaba que estaba en una piscina, nadando con más compañeritos, ¿no? Y que eran era que estaba en un frajo remojando, ¿no? Hidratándose para poder despertar y volver a la vida, se podría decir. Y acá de pronto ya despertó, está, uf, ahora sí, de verdad se sí ha despertado. Porque acá cuando está en la fuente estaba, uf, uh, se sorprendió, ¿no? Y aquí ya empezó a despertar. ¿Ven? La... la... La cubierta empieza a, a, quebra, a romperse. Y aquí vemos que ya bien despierto Ahora sí, puede ver. Oh, maravilla, Que está creciendo? Una radícula, su radícula, que pronto será una planta. Se convertirá en una plántula y luego en una planta adulta. Bien, acá tenemos ese germinado que con, con calor... Con la temperatura, ¿no? Con el calorcito del sol, va a poder alimentarse, va a poder hacer su fotosíntesis, procesar sus alimentos que tiene, ¿dónde? En el cotiledón, ahí donde está la cámara, ahí ya, ajá, y va a poder ir desarrollando, ¿no? Me va creciendo, ese, ese radículo se convierte hacia la parte inferior, hacia abajo, en la futura raíz, el tallo va esti eh, prolongándose, estirándose y van apareciendo las hojas que, definitivas, ¿no? Y aquí, por fin, tenemos a nuestro germinado, ¿no? ¡Ay! ¡Me he equivocado! ¿Nadie me dice? A ver. Perdón, miren, miren, esta es la planta que recibe, esta era así, ¿ya ves? ¡Ay! La profe se equivocó. La profe se equivocó. Nadie se dio cuenta. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta? Que la profe equivocó. Mi colorín colorado. Mi cuentito ha terminado. No se preocupen. Ustedes pueden este, después imprimir la, esa página y la van a colorear y van a hacer lo mismo. Lo pueden poner así en un cordelito, lo pueden pegar en su cuaderno, en una hojita grande y lo pegan ahí como un cuadro, lo ponen en la casa y dice, ¿No? Y dicen, este es mi taller de terminados Bien, colorín colorado Nuestro cuentito se ha terminado Y disculpen por la... Porque no, no, no salieron las partes mías Quería que salga como un dibujo animado Pero bien, salió, salió, salió Chicos, a ver, ¿alguien quiere comentar algo antes de despedirnos? Que ya me pasé ¿Quién quiere? Ir? A ver. Este, Rojas. Gracias, chicos. Gracias por apoyarme. Ay, por fin termina el cuento. Gracias. Gracias, chicos. Bien. Entonces nos vemos en la próxima, en el próximo taller, ¿sí?